Ahora, cuando los años han pasado, esa terrible enfermedad, del Parkinson, te ha adoptado y te hiere con creces, y vas perdiendo la vida que te mereces. Tu amigo mío ha sido magnífico, más de lo que yo esperaba, de la amistad. Ha sido siempre grande y pequeño y siempre has sabido y sido ser tu propio dueño. Nunca has creído que lo sabías todo. Siempre fuiste prudente y humilde para no herir a los demás amigos para ni siquiera molestar a un enemigo. Ahora, cuando los años han pasado, esa terrible enfermedad, el Parkinson, te ha adoptado y te hiere con creces, y vas perdiendo la vida que te mereces. Ahora cuando quiero volver a verte, amigo, un viaje muy largo me espera para hacerlo. Pero no me importan los kilómetros que haga, me importa sobre todo que tu amistad no decaiga. Te esfuerzas en mantener tu conversación, pero tienes problemas para acabarla. Y a mí me parte el alma, mi querido amigo, el no volver a los tiempos en que nada era prohibido. Tu amigo mío ha sido magnífico, más de lo que yo esperaba de la amistad, ha sido siempre grande y pequeño, siempre has sido y sabido ser tu propio dueño. Ahora cuando los años han pasado, es terrible. La enfermedad, el Parkinson, te ha adoptado y te hiere con creces y vas perdiendo la vida que te mereces. Te he adoptado y te hiere con creces, y vas perdiendo la vida que te mereces.